pero mi gente, comencemos con el sorteo del Pega 2 Boleto hermano, y mucha suerte, Puerto Rico Primer número Es el 1 El 1 Segundo número Es el 4 El 4 El número ganador en el Pega 2 es el 1, 4, el 14 Continuamos, mi gente, con el sorteo del Pega 3 Mucha suerte. Y vamos a recibir el primer número. Es el 9. El 9. Segundo número. Es el 9. Repite el 9. Tercer número. Es el 8. El 8. El número ganador en el Pega 3 es el 998. El 998.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 Es el 8, el 8, cuarto número. Es el 3, el 3, quinto número. Es el 2, el 2 y el bolo cash de Lotocash. Es el 10, el 10. Los números ganadores de Lotocash son 20, 25, 8, 3, 2 y el bolo cash es el 10 pasamos con el sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 240 mil dólares adelante con el sorteo y mucha suerte recibimos el primer número de doble revancha que es el 11 11 segundo número es el 1 el 1, tercer número. 24, 24, cuarto número. 28, 28, quinto número. 31, 31. Y el bolo cash de la doble revancha es el 5, el 5. Los números ganadores de doble revancha son 11, 1, 24, 28, 31 y el Bolo Cash